Sí, vamos a hablar de esta polémica que en la vendimia pasada tuvo como eje principal a la reina de Guaymallén. Entonces lo vamos. A... ...maximiliano Legrán, que representa a la Corenave, pero también a la Corenai, es decir, la Comisión de Reinas de Mandato Cumplidos Nacionales, pero también de Guaymallén. Vamos a sintetizar qué es lo que pasó en la vendimia pasada, que finalmente Guaymallén no pudo participar en la elección general, porque, bueno, por una cuestión que tenía que ver con una decisión del Consejo, avalada por el Intendente, y finalmente, qué es lo que tiene que resolver la Corte. Buen día, doctor. Buenos días. Eh, bien, eh, en resumen... El año pasado presentamos una medida precautoria en donde pedimos que se eh, reconociera la elección de eh, Julieta lo Negro como reina de Guaymallén, ya que el municipio de Guaymallén no había presentado eh, reina o no había hecho la elección de la reina eh, provincial. Eh, el, el tema es que la Suprema Corte dijo que eh, la ordenanza por la cual el municipio se había abstenido en principio no debía regir eh, porque eh, sería eh, en un primer eh, una primera aproximación inconstitucional. Ahora, eh, esa situación se va a resolver en pleno, en la Corte, eh, previo a una audiencia donde eh, se van a exponer las, las partes, van a exponer, nosotros vamos a exponer, eh, a, yo como representante de Corenave, de, Corena, de Coreguay, y el municipio de Guaymallén van a exponer sus razones por las cuales. Eh, ...consideramos que debe regir o no debe regir la ordenanza impugnada. Luego de eso se va a escuchar a las personas de la sociedad civil, digamos... ...que vayan a, a exponer su opinión y eh, de ahí, eh, luego, escuchadas las partes... La, ...la Suprema Corte va a resolver en pleno que si corresponde o no... ...si los departamentos o no pueden... Eh, ...abstenerse de elegir reinas departamentales. O sea, que lo que pase ahora, digamos, no solamente para Guaymallén... ...sino que va a correr para todos los departamentos de la provincia. Claro, al ser un fallo plenario, sí, sí. ¿Ustedes con qué van a insistir? Nosotros vamos a insistir en que la ordenanza, en principio, es inconstitucional... ...y que además eh, de ser inconstitucional, vulnera, digamos, eh, el patrimonio cultural... ...de la provincia de Mendoza a los derechos de las eh, mujeres del municipio de Guemallén que tienen tienen que tener la posibilidad o la libertad de elegir o no per, eh, realizar este um, certamen o participar en el certamen de, de elección de reina departamental y eh, entre otros argumentos. ¿La reina también Julieta también va a estar, digamos, también va a exponer? Eh, no, ella no va a exponer porque nosotros, eh, cual, como ella se había presentado para el mandato del año pasado, o sea, el anterior mandato, eh, desistimos del proceso de parte de ella. Entonces, eh, ella ya no, eh, digamos, no participaría en las elecciones. Ahora, eh, bueno, eh, lo que hace la Corte, digamos, es recibir, eh, todas las, eh, va a escuchar a toda la gente que se quiera presentar. Eh, hay un, un mail también para que la gente se pueda inscribir, pero ¿quiénes son las personas que pueden ser parte de esta audiencia? Cualquier persona puede ser parte de la audiencia, eh, la Suprema Corte va a escuchar a todas las personas que quieran hablar al respecto. Tenemos que decir que el miércoles 30 de noviembre, para recordar algunos datos, se va a realizar esta audiencia, que todos los interesados en dar la opinión al respecto y presentarse a, y presentarse ante la Corte tienen un plazo hasta el día 28 a las 24, es decir, todo el día lunes, para enviar un mail a este correo que es apcorenave.com cus.mendoza.gob.ar punto punto punto y de ahí anotarse. A partir de eso se hace un determinado listado y luego se van a presentar en esta audiencia del día 30 de noviembre. Por último, doctor, eh, sabemos que la Corte no tiene eh, pas, eh, plazos para tomar una decisión final. ¿Se sabe cuándo finalmente se va a saber eh, la sentencia, los fundamentos? Y demás? Bien, debería, debería ser antes lo más pronto posible porque estamos ya con el tema de, la, de las elecciones de reina departamentales. Yo creo que ellos van a tomar un tiempo prudencial eh, para resolverlo. Muchas gracias. ¿Por qué?